aquí! Bienvenidos un día más al canal de HAPPY LONG Girl. Bueno, como podéis ver por todos los brillos que llevo en mi piel Me he preparado a conciencia por lo que se viene Bueno, vosotros lo estáis viendo en el título He usado lo que siempre uso, mi crema para pieles atópicas de Bavaria La recomiendo mmm, a fuego, pero a fuego, a fuego, a fuego, a fuego es la mejor crema que he tenido en toda mi santa vida En toda, la mejor Y en el contorno de ojos utilizo Esta ha sido... <ríe> me he pasado 8 kilos, y Porque es que no la voy a gastar en la vida Todavía le queda un montón Mirad todo lo que le queda Entonces me he pasado 8 pueblos Ay, me pica un poco por aquí <ríe> Me lo he esparcido hasta por la nariz Joder, es que el título lo despoilea un montón. <ríe> Me he comprado la nueva paleta de NABLA. El packaging es buenísimo. Bueno, este de aquí está gracioso, pero el que mola, obviamente, es este. Pues lleva su espejo y la paleta es esta. Yo tengo aquí la primera paleta de NABLA. If of Secret. Y esta es Dreamy. ¡Qué fantasía! Los estoy aquí probando. Bueno, esto lo vais a ver. Los estoy aquí. Ya no me lo papi del culo. Ya que se estaba grabando, pero no. Igualmente tengo aquí las dos últimas. Esta me ha salido defectuosa. El tacto es como resbaloso. No sería la palabra técnica, pero es como mejor. Puedo explicarme. Salvo el negro. Este. Todos los demás pigmentan. Muy bien y son muy bonitos. No puedo juzgar ya al negro porque muchas veces lo que no pigmenta en el brazo, en la mano, luego en el párpado sí y viceversa. Bueno, mira, ya me he hecho el rostro, os dejaré todos los productos en la cajita de información. Deciros que no voy a hacer unos... ningún swatch de esta paleta porque ya tenéis un vídeo en mi Instagram. En este ojo voy a utilizar esto que me he comprado nuevo. Esta, esta fantasía. Es de la marca Mayo o Millo, no sé cómo se dice. Es Gloomy y es un primer para poner glitter. Con la chica que me lo ha vendido, Cristina, que se me ve un besito... A mí ha hecho la prueba con esta sombra en plan, esta sombra con el dedo placa y luego con esto. Mmm, interesante, es interesante. Voy a utilizar primero la sombra contigo, Uf, que qué mucho más sucio, ah porque tiene protector. Voy a humedecer un poquito la brocha. ¡Hala! quién dice humedecer, ha dicho mojar enterética la brocha. <risa> ¡Qué bestia soy de verdad! <risa> eh, bueno, la he empapado un poco. <risa> Pero bueno. Vale, ahora mejor. Este color me recuerda muchísimo a mi gara. A ver, aquí me echo este ojo. A ver, va a quedar súper feo, pero me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Es <ríe> con una crema pequeña así. <ríe> Entonces, bueno, Julieta. Bueno, lo que me he dado cuenta es que las sombras mate o no sé si son de cristal de estas, mmm, mmm, las que no llevan brillo, <ríe> hay que humedecerlas. Si las humedeces, pigmentan una barbaridad. Adicción, voy a mojarla, esta es que hace cosquillas, <risa> fantasía, es que si se humedece, se adhiere mejor a la piel, difuminar, que bueno esto lo tenía que haber hecho antes de poner la sombra con glitter, pero no pasa nada porque se va con delicadeza y no pasa nada. Voy a utilizar la sombra Mea Culpa. Black. Voy a coger el lápiz de ojos. Este es de Essence Essence Long. Es un lápiz de ojos un poco cacota porque tengo que volver a repasármelo, por ejemplo, en este ojo. Pero bueno, hay que tener en cuenta que no es waterproof. Ah, sí, es Y es waterproof. Voy a delinearme con el de Cat Bondi me muero por utilizar esto no sé cuánta cantidad es suficiente pero bueno <risa> con el dedo Buah. pigmenta 100.000 veces más a ver si me puedo voy a ver si puedo arreglar este Y otra vez con el pincel para mejorarlo. Bueno, creo que antes me he hecho primero esta fantasía y luego el eyeliner. Que se me ha quedado un poco verdoso. Vamos a arreglarlo un poco. Esto es una mierda. El rímel no me gusta nada. Pero bueno, hay que gastarlo. La máscara no me disgusta del todo. Porque no te crea grumos, te las separa... Eso está bonito. Lo que pasa es que no te deja pestañones. Entonces, yo antes lo que he hecho ha sido irme a por esta. Se llama Bone. Esta máscara no es de mis favoritas. De Benefit me gusta más la Better Than Sex. Pero hay que gastarla. Fuera de cámara he terminado de hacerme el rostro porque tengo un 9% de batería. Entonces... He utilizado de bronceador el Bahama Mama de The Balm, de colorete el Sunrise de Sleek, es una maravilla, es uno de mis favoritos, y de iluminador, tanto en el arco de la ceja, ay me deja un sitio, tanto en el arco de la ceja como en el labio, me lo he puesto un poco más, como en la nariz, en el acto del pómulo, eh, me falta aquí, no me veo... Y he escogido el, el naranjito. La verdad es que me apetece solo ponerme un gloss y utilizar este. De verdad que está fatal que lo diga yo. Estoy sin peinar. Pero me encanta. Tú y yo vamos a ser grandes, amigas. La paleta se pone muy marrana pero es una pasada, el pensamiento que tenía con la sombra mate, porque ya sabéis que es como regalos no sé, súper rara la textura, ir a tocarlo mojado, pigmenta, una cosa mala está esta súper guay, tengo toda la mano llena de purpurina, pero bueno, me encanta y os la recomiendo un montón, ahora está al 15% de descuento, así que en vez de que valga casi 40 euros vale 33,95 sí he tirado el ticket Así que me espero que os haya gustado mucho este look Nos vemos en el próximo vídeo, no sé cuándo Así que activa la campanita para que Youtube te indique cada vez que subo, que subo vídeos Y si no te lo indica, porque a veces está un poco, uh, uh turuleta <ríe> En mi Instagram, que es Happy Longa, Siempre, siempre, siempre pongo cada vez que subo un vídeo Tanto, bueno, también lo pongo en Twitter o en Facebook Ya tú eliges dónde lo quieres localizar